Hola a todos, soy Mario Álvarez Chaurro y esto es qué Leer número 25 y el día de hoy les compartiré un nuevo libro que todo social media debe tener en su cabecera. Hoy quiero hablarles de lo que sucedió esta semana aquí en Bogotá, el Congreso Euroamericano de Social Media, donde múltiples expertos en cultura digital se dieron cita aquí en Colombia para compartir su conocimiento en cuanto a tendencias y los nuevos lineamientos para hacer estrategias de comunicación digital. En el marco de este evento pudimos asistir al lanzamiento del libro El Consumidor es el Medio de Fernando Azures y él mismo después de su conferencia nos comentó un poco más acerca de cómo escribió este libro, de dónde salió la idea y obviamente por qué leer El Consumidor es el Medio. El, medio. Mira, el Consumidor es el Medio nace de la necesidad de entender social media y qué era el social media, yo trabajaba en Coca-Cola y, y me dedicaba a hacer según yo marketing y estrategias pero cuando me tocó vender word of mouth o marketing de voz a voz y que tiene mucho que ver con social media me di cuenta que no sabía nada y que si era mi caso siendo un personaje de la generación X probablemente muchos personajes iban a estar igual no iban a entender por qué lo social y por qué los medios el, el consumidor es el medio lo que trata de decir es que para que entendamos cómo funcionan las redes sociales y por qué llegaron los Facebook, los Pinterest, los Twitters del planeta hay que entender primero por qué conversa el ser humano ¿Por qué leer El Consumidor es el medio. Bueno, porque muchas personas que pueden estar en la escuela, eh, alumnos, profesores, inclusive empleados hoy de, de empresas, emprendedores, pueden encontrar aquí herramientas para que las personas hablen de ellos, hablen de las marcas, para entender cómo se pueden generar conversaciones. Mira, el, el, el, tratamos de hacer una cosa con este libro y es... Varias cosas. Número uno es un libro de marketing. Los libros de marketing tienen que ser visuales, porque la gente de marketing utiliza más el hemisferio derecho del cerebro. Uh -huh. Si no pensamos desde eso, cuando concebimos un libro, es complicado que las personas lo quieran leer. ¿Cómo leer? Durante el congreso también tuve la oportunidad de conocer a la dama de internet, a Silvia Moschini, quien nos recomienda su libro y nos dice por qué leerlo. Aquí está. Mi libro se llama Claves de Marketing Digital. Fue un libro que escribí, editado por La Vanguardia, el diario de Barcelona, por la división digital y habla básicamente sobre los principios claves para entender cómo funciona toda esta nueva dinámica de marketing digital en las redes sociales. Si alguien quiere saber cuáles son los principios básicos, creo que puede ser una buena lectura. Fue editado en el 2012, así que hay herramientas que no están ahí, pero también les sugiero, si quieren complementar, que miren mi website en la página corporativa de Intuic, intuic.com. Tenemos muchísima información, análisis de cómo Internet cambia nuestras vidas, de cómo cambió la comunicación de las empresas, o que por supuesto también me acompañen a través de CNN en mi segmento directo a la tecnología, CNN en español, que sale los miércoles a las 6 de la tarde del Este, hora de Miami, y pasa por toda América Latina. Bueno, si les gustó ese porqué leer o les fue de ayuda, no olviden darle like aquí en la esquina inferior derecha de su navegador de video o hacer los comentarios aquí abajo. De igual manera, recuerden que Mario Álvarez CH está abierto para sus comentarios y no olviden marcarlos con hashtag porqué leer. El bonus track de hoy es para felicitar a todos los ganadores de los premios de social media y también, obviamente, para felicitar a CMLATAM y a Interlab por la organización de este gran evento y crear este espacio de talla mundial para nosotros los profesionales de redes sociales. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.